de hoy, Alexis, Rabito, soy Danny Capley, jugarán a la ruleta de los mutantes, ellos tirarán de la ruleta para tener la suerte de obtener al mutante más poderoso de todo Minecraft, luego se escogerán equipos donde tendrán un duelo de mutantes, el mutante del equipo que sobreviva será el ganador, si el video te ha gustado no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar, mutante, y ahora sin más vamos con el video, bueno chicos ya quedó todo claro y explicado y ya saben las normas pues nada, solo queda escoger aquí en la ruleta que color no va. Comencemos, que sale. Es que Hay que comenzar, hay que comenzar, loco, dale, dale. Vale, vale, vale, aquí le va, la juegue. El más Aquí, un aquí hay el alcohol. Yo dale, quiero, dale, yo dale. quiero, yo quiero. Tú, tú, ahí. Aquí están las flechas, papu. Tienes que agarrar la no, flechas. No. Pues, el de el, el rabito, el, el rabito es el que se queda hasta la tarde en las fiestas. No, Juanita. No, no, También tengo una puntería muy fina, mírate esta a ver! a ver, ¡S ¡S ¿qué no, papu! No, no, ¡Me volviste listo, ¡Ahora sí le doy loco, Dale, dale, dale, dale, dale loco, dale! No, ¡A pasaste, pasaste negro! Apúscale bien! ¡No! negro! ¡Apújale bien! No azul, fuerza azul, negro! Calma, la fuerza ¡A la fuerza Oye, oye, ¡A la puntaje yo creo ¡A la no, ya es el azul, fue el primero que le dio. Así que venga, venga, venga. No, no, no, no. Ok, le dio 20 colores. Venga, vamos a ver qué le ha tocado a Rabito. A ver, mira, aquí está. Abre, abre, abre tu cofre. ¿Qué mutante te tocó? ¿Qué? No vayas a spamear. No vayas a spamear lo que te ha tocado, por favor. ¿Pero qué te tocó? ¡No lo sabes! ¡A su máquina! Bueno, ya está. Ah, pero ¿Qué qué es que es ah, no es agresivo es, es un rabito mamadísimo Es un rabito pasivo, lo con un rabito pasivo Sí, sí, sí Oye, oye sí, es un rabito, rabito. ¿Sí oíste, eh? Pero ¿y estos bices? Pasa rutina, Uy, ya papu el Ya jean, ve, jean, rabito ¿tú? después del jean Y ese traserazo y ese firro trasera <risa> Y encima es sumiso, no me golpeas <risa> Bueno, papu, vamos a hacer a otra, vamos, vamos. Ok, papu, ahora quién es el siguiente en darle? Sí, yo vente, papu. Okay, le toca aquí, le toca aquí, le dale. la fiesta! Dale, <risa> dale, papu, estás entrando en modo borracho. Vamos, este oh, what the fuck. <risa> es que te lo puedo teleponer porque para que le eches ganas. leche, échale, eche! Yo contigo. Dale, dale, bro, dale. dale. lo enloqueció, ah, se, se, se pasó un poco más Se pasó loquitito Perdón, bro, me motive Ok, ahora sí, a un color El primero que vea a ver, Dale, pero si ese ya está seleccionado <risa> ¿Ese no fue seleccionado? el otro! No, no, ¡Vamos, dale, dale, papu, dale! ¡Vamos, vamos. ahí está! Ah, ¡No, pero si le dices al... ¡No, no, no se curció! <risa> ¡Ahora sí! ay <risa> Pero, ahora ganando? sí <risa> ¡Pero, loco! Ya loco, no, le dimos que el blanco y ya muchos puntos. El blanco. Ya, ya, ya, ya bro, está. Miren, bueno, miren, también miren, le dio a otro, pero da igual, contémosle al que dijo el chat. ¡El blanco! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. A ver, a ver, a ver. Let's ¿A, <risa> ¿A, a ver cuál me tocó. ¿Sí, ¡Wow! Este se es ve super OP. Puedo expulsar. Oiga, me han encerrado <risa> A <risa> ver, bro. ¿Qué, qué, qué Chicos, tocando? miren el huevo. Miren mi huevo. Uh, ¡Hola! No. Algo ¿sabido? le pasó amigo, tiene manchas rojas, eso no es un daño normal. Espera, espera, ¿Será que lo puede poner? ¿Para eh, que lo yo diría que esperara porque ese, ese sí nos va a dar fuerte. De aquí para adelante los que toque sí nos va, nos va a pegar, así que espérense nada más. ¿va? O sea que el claro. de rabito era el único que se deja. <risa> sí, <risa> el de claro. nieve, suavecito Let's go, tu oportunidad, tu momento. Ahí sí, va, Vamos, del lujo. ¡Espero! ¡Espero! ¡Espero! ¡Espero! ¡Ay, espero! ¡Ay, espero! ¡Ay, la aquí ¡Aquí ¡Aquí están las flechas! ¡Aquí ¡Aquí están las flechas! ¡Aquí están ¡Aquí ¿No? sí le ¿sí, di. Sí, no, ¿sí, sí, sí? hombre tremendo! ¡Sí le di eso! Amigo a la que tiene defecto, nadie ¿Qué? le da ni, ni a ningún color. ¡Entrale, entrale, entrale! entrale entra, entra, entra, entra. ¿Estás seguro! A ver, encerrado, amigo! ¡No te manches! No. Uh, ¡Qué! Me tocó el mutante de la antorcha, mira! ¡Antorcha, loco! ¡Oh, my god, es épico! ¡Su máquina! ¡Lo más épico que he visto, loco! ¡Un blanco! ¡Eh, pero no me pegues! ¡Sucio, ya! ¡Ah, bueno, me tocó esto! ¡Por rabito! Otro mutante misterioso. No digas el nombre, eh. no digas el nombre Al final lo voy a hacer ah, No podía decir que el mío se llama mutante <risa> No te creas Ven <risa> <risa> <risa> eh, papu, voy a darle yo ahora oh, <risa> Eh, the <guata>, fuck, <risa> ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, <risa> <perecicio>? <risa> Bueno, papus Ahora me toca a mí Mamá, guapa mí uh, Échale, échale Espérate, espérate Espérate, Ahí está, bailecito es? papu perro Vámonos uh! A ver, vamos a darle Ahí está, uy Apúntale no, bien Vamos a darle, ahí está eh, cálida, feliz. Apúntale, apúntale bien Ahí está, pero le estoy dando, pero no Le Porque no, Ay, que no sé dónde le estoy dando, loco Que estoy todo borracho ¡Ale! No, no la eh. Ahí está, ahí está, ya le di Pero, pero ¿qué hace? Oye, tengo una duda ¿Qué es ese botón que está enfrente en medio en medio Uy, de la Uy, pero breta? ese botón es un es un huevo misterioso Y algo súper cheto que está en esa casita de ahí al frente Ala, ala, ala oh, Es nada machetado vale. pues, Espérate, duele, espérate, pero vamos a verlo en mi premio, sucio ¿Qué la... Ahora, pásele, pásele, guapa A, ver, a ver, ahora Siéntase como en su casa ¡Ah, su máquina, loco! ¿Qué es esto? No, mira su... mira! ¡Qué me te me ha tocado, to... loco y no manches, mujer. es una ufa. Sí, uf, mira, el mira, el uf, una y me ha tocado un huevo de un mutante que no voy a decir. Amigo, uh. si el huevo está azul no es buena señal. Vamos a hacer segunda ronda. Y yo diría que empezara porque si. Sí, Alex, y empieza, Alex. Ah, ah, bueno, comienzo yo, comienzo yo. Mira que ya tengo experiencia con esto. Ay. Dale, bro. Ah, bueno, es esta, es esta. Vale, vale, vale, vale, todo listo. A ver, papu, a ver. ¿Qué le vas a dar? Panita, me, me he tomado leche? una leche. Exacto. <ríe> Pero loco, que casi que, que no sirve el efecto. No, no, que, claro bueno. ¡Eh, tramposo! ¡Tramposo! Tampo, tampo, ¡No <risa> las cosas! ¡Le ¡Bur, no, no, no, no, no, no, no, no, Dale, dale, dale, papu! ¡Ahora! Ahora. Bueno, ya está, ya le dices al morado. Digamos que vamos a seleccionar de una vez todos, ¿va? Así que Rabito, dale tu siguiente. Ah, bueno, de una, pabra, Dale, una, de una, de una, todo, dale, dale. <risa> ahí está, ahí está. Ahí está. Dale tú Dani, dale, dale, dale, dale, tú, okay. siguiente, siguiente, no, sí, emborrachano Le doy, le doy, ah, hago, hago. no te preocupes, yo le doy, yo le doy, ahí estaba, ahí está, a ver, va. A ver, a ver Ya avisé? le di Ay, Rosita, ya soy el que me va a tocar a mí, ¿verdad? Hey, a ver, dale, dale, dale Dios, a ver. Ya está todo pues, bueno, bueno. A ver cuáles nos tocaron A ver, ahora sí. Vamos a probar con el morado. bro, si me olvidé de cuál me tocó. Ah, vale, el morado. moradito moradito. tenemos muchas deficiencias, eh. Oh, Vamos, bro. Me ha tocado, bro. ¿qué mierda? ¿Quieres quieres aquí? Vale, vale A ver, loco, tiene huesos. What the fuck? Tiene no What? nosotros tengo huesos, tengo ojos. ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Miren el color de mi ¿O? huevo! ¡Mis dos huevos están muy Morazo! mal! ¡Hala! Tengo un huevo sí, sí, verde sí. y un huevo morado. ¿Qué, ¡Qué misterio, eh! ¡Qué misterio! Ahora, rabito, ahora, rabito. ¡Este mira, mira, mira, mira, es el mío! Dale, ¡Dale, dale, dale, papu! ¡A ver! ¡Uy! ¡A la madre me dieron azúcar, polvito, mágico! ¡Qué pedo! <risa> ¡Qué ¡Es que me habrá tocado! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ver papus, saca, saca, ese oh, huevo. Listo, oh, esos son muy potentes, pendientes, esos pendientes. Mira, mira, saca el huevo, saca ese que huevo. Ay, ya estoy pero... con ese polvito mágico, pero es algo algo parecido a uno que ya ¿Qué? vi. ¿Qué? ¿Me copiaste ¿Qué? mi huevo? ¡Pedo! ¡Ah! Huevo. Bueno, igual. El huevo. Igual puede que sean gemelos, ¿no? Se sabe A la rosita, a la rosita, la rosita, loco. Ahora dale, dale, dale, dale, papo. Dale, dale, papo. Oh. Ahí, ahí, ahí está. Dale, qué pase, loco. Un huevito amarillo. Ah, ah, amarillo. Bueno, ahora sí, sí. sí, uno le ha tocado por fin otro color, ¿va? Ahora el último es a mí y es el rojito. Así que me lo agarro y me ha tocado chuletas. Y oh, un huevo que es morenito. Mira, mira, mira, mira. Un negrote, mira, no, mira, mira, mira mi ese pedo. huevo, loco, el color de ese huevo. Oh, ya no hay nada. Se sí, olía no no feo, amigo. Ese mira, mira, aquí están está, está mis dos huevos, loco, que me ha tocado. ¡Ahora sí, papu! ¡Tengo dos huevos! Miren, mi Dios, ¡Vamos también. a la épica batalla, que a play. ¡Espérate, espérate, loco! ¡El Dani se cerró solito! ¡Amigos, a ir a la me pueden sacar de aquí! ¡Eh, eh, eh Él el me encerró! ¡El de aquí enfrente! <risa> no, no, no, ¡Pero no, qué no, le estás no, dando! ¡¿Qué clase de comida es esa?! ¡Ok, papus! ¡Ahora ya todos tenemos nuestros mutantes! ¡Y solo queda eh, un, un, un, un premio mayor para el que le dé al del centro! Puede ¡El ser cualquiera. huevote! Claro, puede ser cualquiera. O sea que el que lo consiga va a ser el huevón supremo. <risa> claro, ¿Qué ¿qué ver? ¿qué? ¿Qué? Dale, dale, dale, A ver, yo le voy a dar. ¿Qué? ¡Hola, papo Ahí está, bro. Y si sustancia. Ah, ah bro, no, así no, así no. Si va. tú le das, yo también y todos compartimos el huevo. Ah, pues bueno, ahí no bueno, le me parece bien. Pues todos vamos a compartir el premio. ¡Ah, su máquina! Pero eso sí ya no lo comparto yo. ¿Qué? Esto si sí no lo coba. es una jugada super mamadísima Ah, oh, Habita rayos, creo Mira, lo que sí puedo compartirle es un creeper minion que me ha tocado Estos creeper se puede uno criar y podemos tener como compañeros Ah como pokémon, yo quiero uno Ahí tienen su creeper y tienen que domesticarlo con esas cositas que, que, que le he dado aquí Ya está, ¿quién lo domesticó? ¿Y ¿Quién es ese? ¿Y cómo, ¿Cómo se domestica? Pero ya le di pero, loco, ¿cómo no, como que ya le diste? Mira, solamente le tienes que dar aquí. Te tienes que spamear varias veces. Y ahora sí le pones el nombre. Mira, ahí está. Y es un compañero para toda la vida. ¿Dónde está el mío? ¡Aleti ¡Lo tienes encima, loco, el tuyo! ¿Qué? ¿Cómo que.? Te ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ok, papu. Ahí va el tuyo, ¿café? ¡Uy! ¡Tan bonitos! ¡Ah! ¡Miren qué bonito! ¡Lo amo! ¡Mira qué chiquitito, y guatón! No, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Qué me ha matado mi hijo! ¡Me ha matado oh. mi hijo! No puede Está ser ¡Está el mío! ¡Corre! ¡Corre por no, no. Vale, vamos, como cada quien ya tiene su creeper Bueno, menos yo porque alguien me lo ha dañado Me lo ha destrozado No, oh, es tengo, cierto, no es cierto Pero tengo más, tengo más, tengo más para más tarde. Pues nada, ahora lo que queda es seleccionar los equipos. Bueno, para esto tenemos aquí este cofre y unas pepitas. Cada uno agarra unas pepitas. Y hay que tirar en el pozo. A ver qué lana nos va a tocar, ¿vale? Bueno, papus, pues nada, vamos a darle. Ya cada quien tiene sus pepitas. ¿Confirmamos? Sí, Exacto. Que va, vale, vale. Entonces, Alexi, ¿qué tal si empiezas tú, papu? Vale, dale, dale. Quiero que papu, me toque. Tiran el puente. Y... Bueno, en cualquiera de los dos equipos, ya está. Con Rabito. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ha tocado? tocado? No? ¿Qué Vale, vale. Ahora yo creo que el siguiente es Rabito, dale Rabito. Sí, sí. A ver, fuente de los deseos. me te en un equipo chido. A ver qué te ha tocado. ¡Wow! Vamos, qué te ha tocado. Con verde. No puedes, o sea que no somos un equipo. Está tocando el rojo, Así que prepárate. Ok, voy a tirar la mía, a ver que me va. ¿Qué pedo? ¿Qué ha pasado? Bueno, voy a tirar el mío, a ver que me va a tocar. A ver, uy. WTF ahora? Lana Roca. No, ¿Papu? papu, son equipos de de quién, de Alexi. Hombre, oh, pero si es este otra de la mala suerte. ¡Ah, Ay, cuando con los creepers que están muy explosivos, papu. Ahora sí, vamos a poner a luchar a nuestros mutantes. Aquí, venga, venga, denle en acá. Miren, papu, aquí está la arena donde van a pelear a nuestros mutantes. Mira qué épica. Está Ah, oh, oh, su máquina po, es hola, morada. Guarde. Ahí está, papu. Bueno, ahora sí, ¿qué les parece, sí? Nos posicionamos, yo me posiciono aquí ¡Váyanse a su lado, perdedores! <risa> ¡Ok! <risa> bueno, yo creo... Oh, hola, hola, hola, hola. Yo tengo tengo tengo un mal presentimiento De que todos le van a ir a por rabito <risa> no, ¡Oye, es verdad! ¡Es verdad! ¡Nosotros pero da tenemos una arma secreta, Capley! Verdad, bro, yo tengo aquí la, la, la mamalona, papu, mira uh -huh. Y ahora te te los dos, mira, también te la Así, pues así yo tengo te... un arco, mira, como te quedé loco Así, eh. pues yo tengo, yo tengo el puto de Cristo Rey <risa> Vale, pues papu, vamos a sacar nuestros mutantes Voy a empezar <risa> con, con este, mira, mira, mira, mira Ahí está, Paso, el mutante fucking... Rekord, pero me está siguiendo no, creo que no le midió bien él. Pero, Papu pero. Pero saquen el suyo. Ahí está. Rancor, ataca al otro. No, pero me está atacando a mí, que yo soy tu creador. Ahí está, ahí está. Ahí está, a ver qué hace. Góle, góle, góle. ¿Qué es lo que Nada, nada. Mi Rancor es más potente, Pabu. ¡Oh, su máquina Silvio ¡What the fuck? ¡Cerro! mutante! ¡Ganfia! ataca! ataca? ¡Wow! Yo digo que hagamos una alianza entre nosotros contra los ¡Alianza es verdad! ¡Vamos a hacer una alianza! ¡Esta mutante no es a son los creadores! Me sigue! ¡What the fuck? ¡Sacamos a nosotros! ¡Mira! un mao! ¡No puede ser! ¡Qué mutante es el mío! Juan, Juan. ¿El del... hasta que control! ¡Mis dos tiene... míos, loco! Es que los míos son más potentes no, Todavía Mira, me queda, queda uno, ¿no? ¿eh? ¡No, no madre! Me... ¡A su máquina! ¡No, mate, ¡Pero si viene este Alexi mamado! ¡Qué Fíjale pedo! ¡Eso este ya no es no no tan feo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ey, se, se está a luchando mi malcore! ¡Esta noche es mi rancor! No puede what ser? ¡What the fuck! ¡What the fuck con el creeper, loco! ¡Paportate! ¡Oye! ¡Qué bien, Metió, está aquí de de pana. No, pero por qué le está pegando al mío? Bueno, se a ver, sí. dos mutantes, aquí, aquí, se, aquí se define cuál es el ganador, papu. Aquí no, puede se ser, no puede ser, no puede ser. ¿Eh? ¿Qué se pedo? enamoró, ¡Ah! ¿Se enamoró? ¿Qué pedo? Atácalo no, al no, exdiputante. No, no dejes que el no, no, simple no, te gane. A su máquina. Ey, pero, pero que el Dani chiquito está potente, ¿eh? Ay, Ay, el Dani chiquito está bueno, trae. que el ganador es el Dani pequeño, así que ya se. Ya es verdad, se ve bien. yo creo que también es el ganador. Ah, ¿eh? sí, pues mira lo que dura el Dani pequeño. ¡Toma! ¿Qué? ¡Pues <risa> nada! Ya tenemos un ganador, ¿no? ¡Y es no, el Alexi! No, no, no, no, no. Ya tenemos un ganador pero... y es el Alechi. Y el Alechi es de mi equipo y yo he ganado. ¡Vamos! ¡Somos los vencedores, papo! Eh... ¡Vámonos!